División Bien, nosotros evidentemente siempre respetaremos y siempre hemos al a a alabado la política de conservar el turismo familiar en el Ayuntamiento de Santa Eulalia. El gran problema que le vemos es que estamos viendo una evolución seguramente contagiado por el resto de la isla en el que se está viendo ya muchos núcleos, muchos puntos en los que ese turismo familiar está huyendo por culpa de un turismo elitista, un turismo de fiesta, un turismo de ruido y lo que necesitamos, lo que necesita en este, en este momento el ayuntamiento en este municipio es eh, potenciar lo que verdaderamente este turismo familiar viene a buscar y lo que viene a buscar es una, una protección del paisaje, una protección de las playas y para proteger el paisaje y las playas lo que necesitamos es diversificar económicamente el municipio, no depender solo del monocultivo turístico, atender al campo, atender a los agricultores. Bien. Para nosotros eh, la seguridad para que la gente se sienta segura necesita que el, la administración esté cerca de las personas y para que esté cerca de las personas hay que acercarla. Evidentemente eh, podemos decir que tenemos una suficiente, hace muy, unas pocas semanas estuvimos precisamente hablando Carmen y yo sobre esto... ...porque eh, evidentemente hay una sensación de, de inseguridad dentro de algunos eh, núcleos urbanos como Jesús o como Puigdembaix... ...y es necesario reforzar con más efectivos policiales, para eso nosotros proponemos un plan de seguridad en el cual... Eh, ...tengamos un, un plan de incorporación de efectivos eh, de, de policía municipal... ...a corto, medio y largo plazo... ...para que eh, se centren en tres unidades específicas... ...una, evidentemente, la lucha contra el intrusismo... La, eh, con, ...combinado con, con, también con el consejo, con, con técnicos del consejo, ...para que se puedan eh, sancionar y se puedan eh, perseguir... Eh, a, los, ...a los que incumplen las leyes eh, insulares... ...pero también, también a... Eh, unidad de menores y unidad de delitos contra la violencia de género, como bien ha comentado Marta. Bien, Señora. nosotros eh, ya lo, lo, lo he dicho antes, el, ese plan de incorporación de efectivos eh, municipales es necesario a nivel insular entonces debería estar mancomunado debería estar controlado también por el consejo pero evidentemente como bien dice vicente el tema del intrusismo es el gran la lag lagra que está viendo en esta en, en esta en este municipio y en toda la isla pero es que verdaderamente nosotros hemos, hemos preguntado en, en, en el en pleno desde que aprobamos esta ilegalidad de los pisos turísticos sobre cómo estaba el Estado. Y siempre nos están diciendo que no están haciendo nada, señora Ferrer. O sea, no nos puede decir que sí que se está haciendo, se está haciendo, cuando no es cierto. Bien, hablando de competencias del ayuntamiento, hay una para nosotros, eh, a nuestro juicio, una de las básicas competencias municipales, que es eh, asuntos sociales, que creemos que puede mejorar bastante. Somos un, eh, uno de los municipios de Baleares con, menos, eh, con el ratio más bajo de gasto social y creemos que eso tiene que mejorar. No podemos ser un... Eh, no, no, no podemos presumir de ser una ciudad eh, amiga de la infancia y después tener eh, que ver cómo hay familias que tienen que acudir a servicios sociales eh, de manera en plan caritativo, cuando hay una falta evidente de planificación en este tema. Por eso, nosotros volveremos a insistir en la próxima legislatura en que necesitamos una red asistencial de acogida municipal para personas que estén pasando por una mala racha, por un mal momento y que se puedan, esas familias, beneficiar de esa red.